¡Hola! ¡Bienvenidos! Te invito a ver un video que te mostrará cómo almacenar referencias en Sotero. Hoy te voy a mostrar cómo reconocer distintos recursos utilizando Sotero para poder gestionar tus referencias bibliográficas y bibliografías. Primero, vas a observar que en la barra superior de búsqueda donde podés ingresar los diferentes sitios web, en el lateral derecho, encontrarás la Z de Sotero junto con las diferentes formas que Sotero tiene de reconocer a las interfaces en donde estamos. Por ejemplo, en este momento, como estoy situada en la página web de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de San Martín, reconoce que estoy en una página web. Lo que haremos para poder gestionar nuestras referencias bibliográficas es comenzar a trabajar con Sotero realizando nuestras búsquedas, como lo hacemos en forma habitual, pero guardando cada vez que encontremos una búsqueda que nos interese. Para ello, primero, vas a abrir Sotero haciendo clic en la Z. Verás en la interfaz de Sotero que encontrarás en el margen izquierdo diferentes carpetas o colecciones que podés generar. Para poder generar colecciones nuevas, harás clic en agregar carpeta o nueva colección. En la parte central, observarás los distintos recursos que has ido guardando. Y en la parte derecha observarás la información referida a cada uno de los recursos que vayas seleccionando. A medida que avancemos en el tutorial, te voy a ir explicando un poco más en qué consisten estas secciones. Para comenzar, te recomiendo que realices una carpeta para poder comenzar a realizar tus búsquedas. En este caso, haré clic en Nueva colección y le pondré un título a la colección. Por ejemplo, Información Tesis. Haremos clic en Aceptar y veremos que está creada nuestra carpeta y que no contiene documentos. A partir de ahora, seleccionaremos la carpeta y todas las búsquedas que realizaremos se guardarán automáticamente en esta carpeta. Para que la visualización no me moleste y no interrumpa las búsquedas, lo que voy a hacer es cerrarla con la cruz que está en el costado derecho, aunque Sotero permanece abierto. Comenzaré por realizar búsquedas como lo hago habitualmente. Por ejemplo, iré a los recursos digitales, ingresaré a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Hay tutoriales dentro del sitio web del canal de YouTube de la biblioteca donde te enseño a realizar estas búsquedas. Y realizaré una búsqueda referida a educación matemática. Haré clic en buscar. Y verás que... Hace un rato, Sotero reconocía a la página de la Biblioteca Central como una página web. En este caso, la lista de resultados de esta base de datos la reconoce como un catálogo de información. Esto es importante y muestra que Sotero está activo. En este momento voy a seleccionar aquellos textos o conferencias o publicaciones periódicas que me parezcan importantes para la lectura de mi tesis. O que vaya a incluir información en mi tesis sobre estos artículos. Puedo hacer clic en el objeto, en este caso en la carpeta que selecciono Sotero, y desde aquí, desde el cuadro que se acaba de abrir, seleccionar aquellos textos o publicaciones académicas que sean de mi interés. Seleccionaré tres publicaciones y haré clic en aceptar. Veré que dice guardando información en tesis y automáticamente me muestra que ha podido guardar la información. Si hago clic en la Z, voy a poder visualizar que estos tres recursos fueron guardados. Lo que voy a hacer es volver a cerrar esta pestaña para que no me molesten las búsquedas. Por otro lado, uno podría ingresar a un documento y comenzar a leerlo, y luego a partir de ahí decidir guardarlo en Sotero. En este caso, cuando uno ingresa al documento, Sotero ya no reconoce el catálogo, sino que directamente estaría reconociendo el documento. Si quiero descargar el PDF o quiero abrir un PDF o guardar un PDF en Sotero, Puedo hacerlo también. Hago clic en la imagen y nuevamente veré que está guardando el ítem. Una vez que el ítem haya sido guardado, Sotero me dará el aviso de que el ítem se pudo guardar. Continuaré realizando búsquedas. Por ejemplo, podría buscar algún libro electrónico que sea de mi interés y que haya leído y necesite agregar en mi tesis. Entonces, nuevamente ingresaré a Ibrary, que también encontrarás en el canal de YouTube de la Facultad videos, tutoriales al respecto y buscaré en library de nuevo bibliografía sobre educación matemática. Suponiendo que he encontrado un libro que sea de mi interés, ingresaré a ese libro y veremos que en este momento Sotero reconoce al libro como el libro. Entonces guardaré el libro, vemos que ha sido guardado y del mismo modo puedo continuar navegando por la web y buscando diferentes cuestiones que sean de mi interés. Por ejemplo, podría guardar algún video de YouTube que me resulte importante al momento de trabajar en mi tesis. De nuevo, guardaré el video utilizando Guardando como YouTube. Para poder hacer esto, lo que hice fue seleccionar y utilizar. Y también lo podemos guardar con la segunda opción. Además, podría guardar alguna entrada de blog que sea de mi interés. Y en ese caso también, nuevamente ingresaré a algún blog, en este caso estoy ingresando al blog de la biblioteca central, ustedes desde aquí tienen los enlaces y contactos en todas las redes sociales, y podré realizar el guardado en Sotero de alguna entrada del blog que a mí me interese. En este caso realizaré el guardado de esta entrada. Haré clic de nuevo en Guardar, y así continuarán realizando diferentes búsquedas de información y guardándolas. Para poder gestionar mis búsquedas, haré clic en la Z de Sotero y abriré la opción destinada a ver cómo fueron guardados estos documentos. Veré, por ejemplo, que guardé la página web de la Biblioteca Central. No reconoce autores, pero sí reconoce que es un canal oficial y que es una página de YouTube. Esto está haciendo referencia al video que grabé. Vemos que no lo reconoce como video. Entonces, lo que haré es hacer clic. Y guardarlo, buscar la opción de video y guardarlo como si fuese un video. Grabación de video y altero la información. En caso de que quiera agregar que este video pertenece a la UMSAM, entonces puedo escribir Biblioteca Central UMSAM, en donde se encuentra la opción de agregar fuente. Así puedo ir completando las diferentes informaciones. Podría agregar la URL, que en este caso ya está por defecto, o la fecha, en caso de que no posea fecha. Fíjense que siempre es importante para todos los que son recursos web cuando realicen su cita, y esto lo mostramos en los tutoriales de escritura académica, que posea la fecha de acceso. Si quiero poner la fecha de grabación del video, también podría completarlo. Del mismo modo, puedo ver los metadatos referidos a el blog que en este caso lo reconoce como página web, y podría de nuevo editar el autor en caso de que no aparezca. Vemos también que reconoce el artículo en revista científica que busqué, este otro recurso que era un artículo también en revista científica, más estos, tres, estos dos que están acá. Por otro lado tenemos este archivo de PDF que no reconoce los metadatos y hay que extraerlos. En ese caso haré clic derecho y colocaré la opción extraer metadatos para el PDF. Y esperaría que Sotero reconozca los datos de este documento. Veremos con una tilde verde que ha podido reconocer los datos. Verán que en este caso automáticamente, voy a cerrar esta pestaña, ha reconocido que este artículo era un artículo de una revista científica y reconoce los datos de esta revista. Bien, entonces en este caso ya tenemos todos nuestros artículos. En caso de que tengamos un archivo en PDF y Sotero no reconozca los metadatos, es decir, que cuando yo haga clic en extraer metadatos, Sotero no me permite hacerlo, podremos realizar alguna estrategia para poder extraer esos metadatos del documento. En general, esto sucede cuando uno guarda PDFs que han sido googleados y que no tienen los metadatos cargados en forma correcta. Yo podría buscar información en la web, sobre educación matemática y encontrar algún PDF que resulte o que sea de mi interés que lo quiera guardar. Puede suceder que ante estos PDFs encuentre alguno al que no le pueda extraer los metadatos. Supongamos que encontramos un documento de PDF, como en este caso, lo voy a guardar, aparece aquí y le voy a extraer los metadatos. Puede suceder en ocasiones que al extraer los metadatos de algunos documentos, la extracción de los metadatos se realice, pero no sea correcto lo que se está realizando. Por ejemplo, vemos en este caso que los metadatos que se extrajeron dice la importancia de los títulos de texto en la escuela secundaria, de la información a la comprensión, de García Ocampo. Y sin embargo, yo veo que aquí este es el diseño curricular para la educación secundaria. En ese caso, es importante que siempre presten atención a la extracción de los metadatos de los documentos PDF, porque puede ser que haya que editarlos, que es lo que les comentaba hace un rato. Entonces, lo que voy a hacer es modificarlo. Para eso me haré clic, me posaré sobre los diferentes aspectos a modificar y los voy a modificar. En este caso voy a tildar esto como un documento, voy a borrar el título que está escrito y voy a acordar el título correcto. Y así voy a completar los autores y los diferentes datos sobre este documento. Es importante que estos metadatos queden bien eh, ordenados y que sean correctos para que al momento de realizar la cita y la referencia bibliográfica, esta sea correcta. Bien, entonces acá habría que colocar Dirección General de Cultura y Educación de la Nación. Bueno, todas cuestiones que tienen que ver con la información del documento. En general, todos los documentos que uno consulta, sobre todo cuando está haciendo la escritura de un texto académico, poseen todos los datos referidos a los autores, la fecha de publicación, fecha de edición, etc. Estos datos son muy importantes al momento de recopilar. Entonces, siempre es importante estar atentos a la extracción de los metadatos de los PDF, porque a veces puede suceder que ocurran este tipo de errores como el que te estoy mostrando. Continuaré realizando la búsqueda, en este caso voy a realizar una búsqueda en un repositorio institucional de tesis. Este es el repositorio institucional de la MUSAM, que también hay un video tutorial al respecto por pues, si te interesa trabajar con él. Y realizaré una búsqueda referida a alguna tesis dentro de la unidad académica de la Escuela de Humanidades. En este caso, una vez que haya encontrado la tesis que sea de mi interés para lo que yo voy a escribir, lo que puedo hacer es guardar el documento. En este caso, haré clic. Y guardaré el documento. Veremos en este caso que nuevamente descargo un PDF, le voy a extraer los metadatos. Es importante siempre con los PDF realizar esta información, siempre PDF, clic derecho. En esta oportunidad vemos que no se pueden extraer los metadatos. Entonces, en este caso, lo que haré es hacer clic derecho y utilizar la opción que está por debajo, crear un ítem contenedor a partir del seleccionado. Así veo que me permite editar los datos, ¿sí? En este caso haré clic, buscaré la opción referida a tesis, acomodaré el nombre para que el nombre se corresponda con lo que necesito, colocaré el nombre de la autora de la tesis, colocaré la inicial del nombre, la fecha de publicación. Bien. Y puedo colocar, si tengo, si es de mi interés, si tengo los datos, la universidad, el tipo de tesis, el lugar y otras cuestiones que tienen que ver con eh, relacionadas a las tesis. Siempre es importante completar bien los metadatos. Bien, hasta aquí hemos. Realizado la búsqueda de distintos documentos que eran de nuestro interés, y lo que hicimos fue guardándolos utilizando sotero. En el caso de que fuera necesario editar, editamos. Vemos distintos logos referidos a las distintas búsquedas. ¿sí? Por ejemplo, esto es el video, esta es la entrada en un blog, esta también, esto que está acá en la tesis, Estos son publicaciones académicas. Se fijarán que los distintos recursos poseen algunos puntitos celestes.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 Espero haberte sido de ayuda. Nos vemos pronto.